a okay. ser? Sí, no me lleva nada. alguno le ¡Ole! I'm What do <laughs> Thank <laughs> you. Bye bye